A ver, amiguito, amiguita, te voy a contar cuál es el mejor peso muerto para la ganancia de masa muscular y a ver te digo esto porque es el peso muerto que mayor estímulo te va a ofrecer en comparación a la fatiga pero obviamente no hay un mejor ejercicio para todos sino que este a lo mejor en la población general que entrena para ganar masa muscular y que tiene ya cierta base puede ser el más interesante pero a lo mejor en tu caso pues decides hacer otro peso muerto y está genial vale está genial simplemente te voy a contar este porque a nivel de estímulo eh, fatiga es el que más nos interesa ¿Cuál es Tatatachan? Es el peso muerto rumano. El peso muerto rumano es el ejercicio más específico que hay para hipertrofia porque primero te va a permitir eh, progresar porque es un ejercicio libre. ¿vale? También es mucho más eh, óptimo que un peso muerto convencional, por ejemplo, porque el estímulo se va a focalizar más en la cadena posterior. Lo que ocurre en un peso muerto convencional o sumo por ejemplo es que el estímulo se disipa demasiado porque estás involucrando eh, al final la cadena posterior la cadena posterior pero también estás involucrando un poco el cuádice porque hay cierta dorsiflexión vale cierta eh, activación del cuádice al inicio del movimiento estás estimulando toda la espalda alta toda la espalda eh, toda la, el cuadrado lumbar toda la espalda baja vale entonces involucras tanto que hay tanta fatiga eh, tanto, tanto, tanto, que no hay ningún músculo en especial que sea el factor limitante Lo que ocurre con el peso muerto humano es un poco lo contrario Se centra mucho en la cadena posterior Porque no metes una flexión de rodilla Como ocurre en el convencional Sino que es una bisagra de cadera pura, ¿vale? Es una bisagra de cadera Entonces, eh, me imagino que lo estarás viendo en pantalla, ¿vale? Estarás viéndome a mí realizarlo eh, pero vaya, es una bisagra de cadera pura Y lo único que estás haciendo es una flexoextensión de cadera Es decir, es, es la cadera, es la cadena posterior glúteo e isquio Lo que se estimula También mucha gente aquí, yo el primero eh, Nota mucho la espalda alta También es un ejercicio que hay muchas demandas de la espalda alta Porque el hecho de que la barra tenga que ir pegada Implica que la, el trapecio medio esté Vamos, flipando no, lo siguiente Trapecio medio, espalda alta, eh, redondo mayor, retractores escapulares, Todo ese grupo muscular, esos grupos musculares de la cintura escapular también eh, actúa de forma isométrica y en la posición en la que está eh, eh, bueno, al final está en una depresión escapular vale las escápulas están hacia abajo por lo tanto, eh, lo que ocurre es que también se estimula mucho la espalda alta pero hay mucha más cantidad de estímulo en comparación a la fatiga que hay a lo mejor en un peso muerto convencional pero ojo, este ejercicio mucha gente lo utiliza y desde mi punto de vista lo utiliza en un rango no muy óptimo de repeticiones hacer peso muerto rumano a 12, 15 repeticiones si, sí, vas a notar algo de quemazón, pero es un músculo que como digo, es una bisagra de cadera estás tirando de isquio y de glúteo y son grupos musculares que son capaces de mover muchos kilos, entonces va a ser un rango de óptimo, mejor, más eh, vas a llevarte incluso más estímulo que fatiga, en lugar de tan altas repeticiones, eh, menos repeticiones, de a lo mejor 6 a 8, un músculo es un básico realmente, es un ejercicio eh, multiarticular pesado, de 6 a 8 repeticiones, de 5 a 8, ¿vale? puede ser lo óptimo para este, tipo, para este ejercicio, porque vas a mover mucha carga, la progresión en cargas a lo largo de un mesociclo durante una rutina es bastante grande, entonces te va a ayudar mucho a progresar en cargas, a nivel motivacional también te va a gustar, y únicamente tips importantes a tener en este ejercicio, pues mira, me imagino que estarás viendo el vídeo, pero principalmente barra pegada a ti. O sea, imagínate que tiene un billete de 500 euros o lo que sea y que lo tienes ahí que te está rozando por el muslo. Vale, pues como la barra se despegue un milímetro, ya a tomas por culo el billete de 500 Qué es lo que conseguimos con pegar la barra conseguimos que se centre mucho más en la cadena posterior porque si alejamos la barra el estímulo se va a disipar y va a caer más en la espalda baja que no queremos eso vale queremos que sea más focalizado en la cadena posterior en el tren inferior también eh, hay que aquí especificar y saber que más rango de movimiento no es mejor. De hecho, mucha gente, este es el error número uno que comete la gente al hacer este ejercicio. Mete rango de movimiento pasivo. Aquí habrá otro vídeo explicando esto, pero tenemos que diferenciar entre rango de movimiento activo y pasivo. Rango de movimiento activo es el que queremos, es el activo, es el, es el que nos va a producir ese estímulo en ese grupo muscular que queremos trabajar. Pero el pasivo, lo que ocurre es que por meter más rango de movimiento muchas veces, y por no tener esa movilidad que requiere ese rango de movimiento extra, lo que ocurre es que eh, al final estamos involucrando otros grupos musculares que no queremos involucrar. Aquí le estará viendo ahora mismo en el vídeo el error, ¿vale? El error de cómo no se debe hacer el peso muerto rumano, que sería meter más rango de movimiento activo, bajar hasta abajo y meter una flexión de, de rodilla justamente al final del rango de movimiento lo que ocurre es que ya no es una bisagra de cadera, ya se parece más a un peso muerto convencional, y por lo tanto esa flexión de rodilla final está involucrando más el glúteo porque hay ligera insuficiencia activa, más que el isquio, que sería nuestro objetivo, y además también se está desviando más el estímulo a las partes de la espalda, de la espalda baja, ¿vale? Al lumbar y demás. Entonces esto es importante. Y también otro truquillo que te voy a decir aquí, ¿vale? Es que saquen la barra del rack. No la saques del suelo, porque sacarla del suelo ya implica hacer un peso, una repetición ahí de, de peso muerto convencional, eh, o, y además va a generar mucha fatiga. El peso muerto humano, la primera repetición se inicia desde arriba, no desde abajo, ¿vale? Se inicia desde arriba. Entonces, sácala del rack. Lo habrás visto en pantalla, en, en, yo haciendo el peso muerto, pero se inicia desde arriba, no desde abajo, ¿vale? Entonces, esto te va a ayudar un montón si quieres saber más y verlo mejor. Eh, todo esto, de verdad, vete a mi canal, de a mi perfil de Instagram, que hablo mucho y subo muchos vídeos de este ejercicio porque es de mi favorito y, y bueno, y vas a ver justamente cómo se hace la técnica correctamente, ¿vale? Entonces, implementalo, coméntame también en comentarios a ver qué te parece, si te mola este ejercicio o no Pero, ojo, desde mi punto de vista, en la mayoría de los casos va a ser el más interesante No quiere decir que a lo mejor en tu caso no lo sea, por X razón, porque a lo mejor sea muy principiante y te hace, haga falta generar una buena base de, de simplemente bisagra de cadera con un peso muerto convencional, etcétera. O, o eres powerlifter y te gusta levantar kilos y por adherencia te gusta más el convencional, pero en la mayoría de los casos el mejor peso muerto para hipertrofia va a ser este, ¿vale? Así que nada, espero que te haya gustado. Eh, como digo, eh, en el perfil de Instagram eh, tienes más vídeos de peso muerto y demás, estará abajo en la descripción. Y nada, que me gustaría saber tu opinión en el comentario. Nos vemos en el próximo.